¿Cuánto tiempo llevas en esto de la publicidad y el marketing? Uf, toda la vida, casi. Toda la vida. Yo te conozco conocemos desde que Es pues 20... Sí, o sea, desde yo, eh, Ayer. Eh, sí, Borbalán nace en el 2004. Sí. Entonces, estamos a casi, casi los 20 años. Vale. ¿Y qué hace un ingeniero como tú en un mundo como este? Bueno... Yo creo que, el, eh, yo siempre he dicho lo mismo y lo, lo he usado muchísimo comercialmente: eh, eh, ser ingeniero te amuebla la cabeza. Entonces, yo creo que el marketing eh, está muy casado con, con, con el orden y con las, las cosas, tener las cosas claras y, y la planificación. Entonces, al final, eh, y resolver problemas, que también lo hacemos mucho los ingenieros. Bienvenidos a este videocast sobre marketing B2B, marketing de empresa a empresa. Y como me preguntáis y me preguntan a menudo sobre el B2C, el Business to Consumer, pues se me ha ocurrido traer un experto en esto. Bernat Vidal es experto en marketing B2C, es CEO de una compañía muy importante de marketing que es Borbalán y también además es emprendedor, tiene diversas empresas, Business Card, etcétera, etcétera, Pero sobre todo es una persona con la cabeza bien amueblada y con muchos años de experiencia como veis, Demasiado. dos o tres, demasiados. Yo creo que el pelo se te ha vuelto blanco de tanto, de tanto marketing. Totalmente. Totalmente. Eh, y, y hoy lo traigo porque hemos hecho un especial sobre tendencias en B2B y quería hoy también hablar sobre tendencias en B2C con un experto como, como él, al cual tengo el gusto de, de, de conocer hace muchos años profesionalmente y también... Es un, es un gran, una gran persona. Sí. Bernat, eh, creo que no me he dejado nada en el tintero. Llevas tiempo, tienes experiencia, tienes una empresa que lleva grandísimas cuentas, estás detrás en muchos aspectos de, en muchas campañas importantes y en muchas estrategias. Eres un estratega, tienes la cabeza meublada, que es sí. que marketing hoy es? ¿Ya es un, algo ganado? Sí, yo creo que en todo. ¿no? ¿En todo? <risa> en la vida. Y me gustaría comentar, porque ya sabes, bueno, que, bueno yo como experto en, en, en B2B, en B2B, coincidimos en muchas cosas y algunos aspectos que, que, que, que son de ese aspecto de, del mundo, porque tu empresa vende otras empresas, pero hoy vamos a hablar sobre B2C, Business to Consumer. Sí. Eh, eh, bueno, chicos, mi nombre es Juanja Bengual, llevo desde 88 en Comunicación y Marketing y también, en este caso, en B2B. Y en este videocast vamos a, a plantear esto. Las tendencias, no sé si son 10, 15, las que hagan falta, sí. para este 2023 en Marketing Business to Consumer con Bernat Vidal, CEO de Borbalán y de Business Car. Bueno, muchas gracias. Yo creo que, que, que... ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Bueno, yo creo que más que, que de tendencias hablaremos de conceptos que eh, eh, se, se, se está hablando ya mucho de ellos, ¿no? Y algunos eh, eh, empiezan ahora o acaban de empezar y, se, y serán tendencias 2023, 2024, pero son conceptos que hoy en día sí que es verdad que para estrategias Muchos de ellos B2B y B2C eh, hay, que tener, hay que tener claros, ¿no? Obviamente, como estamos tan en boga con el tema de la inteligencia artificial, empiezo por ahí, ¿no? Eh, eh, desde hace un par de semanas estamos todos locos con, con el producto de OpenAI, del de, de, chat eh, GPT. Eh, eh, efectivamente, hoy en día, los que nos dedicamos al marketing, usamos eh, el, la inteligencia artificial... En nuestro día a día pero lo usamos como seguramente muy diferente a lo que pensábamos que iba a ser la inteligencia artificial hace unos años ¿no? la inteligencia artificial a día de hoy se está eh, trabajando en, en base a herramientas que podemos usar eh, eh, los que nos dedicamos al marketing pues para la redacción de copies para la traducción de textos para a día de hoy ya con dali con opciones como estas para la confección de imágenes ¿no? imagínate lo que se está haciendo ahora, lo que va a pasar dentro de un año, de dos, de tres... Exponencialmente avanza todo El otro día leía, un, leía un, un, un, un artículo que decía que actualmente cada seis meses en inteligencia artificial y obviamente unimos otro concepto, es el Machine Learning, es decir, porque está unido, ¿no? es decir, la inteligencia artificial eh, eh, eh, normalmente está basada en Machine Learning, en, en máquinas que aprenden por sí mismo y mejoran esa inteligencia artificial. Eh, pues el otro día leía que cada seis meses eh, es como si hubieran pasado diez años en nuestro tiempo anterior ¿no? estamos ganando cada vez más tiempo a la implantación de la inteligencia artificial y la generación que lleva esto y más rápido, rápido o sea que tú crees que en el marketing va a haber más inteligencia artificial tanto en la redacción absolutamente como en las imágenes la en estos momentos imagen, mucha gente que nos está escuchando teme perder su empleo porque <risa> bueno, no, quizás... yo creo que el componente humano eh, eh, seguirá eh, seguirá sí, sí. ¿no? totalmente lo que pasa es que es verdad que va a haber muchos tipos de trabajos que, que, que, que van a girar. Pero no solo en la redacción de textos de la inteligencia artificial. De, en chatbot, no, o sea, no, chatbot vas, vas, vas a tener eh, eh, eh, eh, No aquí. habrá que escribir una secuencia de preguntas y no. respuestas predecibles, sino que la maquinita sola no. va a pensar como un humano. Claro. También puede dar un exabrupto pero, y puede mandar es. Si has probado chat GPT, sí, sí, una sí, barbaridad. Sí. Sí. Imagínate, o sea, ahora, ahora mismo se produce una. una una diferencia, por ejemplo, con un, con un Alexa, ¿no? que todavía es bastante eh, rudimentario ¿no? hablar con un Alexa. Sí. Bueno, pues cuando Alexa integre, integre, integre esta tecnología, ¿no? va a ser increíble. O sea, vas a tener una conversación con un con una Alexa, que a día de hoy es muy básica, pero estamos hablando un año vista, no más. Eso implica, Bernat, que posiblemente eh, a la hora de nosotros hacer la estrategia para llegar al consumidor, por una parte la inteligencia artificial nos ayudará, el consumidor leerá cosas que le gusta leer, porque lo habrá hecho una inteligencia artificial, verá las fotos que la inteligencia artificial vea más adecuadas, al final para no pensar mejor desde el punto de vista del marketing que un humano. Bueno, no, yo creo que el componente humano y el componente, el componente emoción, que al final... Cuando hablamos en marketing, se puede enseñar eso. Hay un componente eh, muy elevado de emoción. Es verdad que ya hay eh, muchos trabajos orientados a que haya emoción por parte de, de, de, de la inteligencia artificial, eh, pero todavía, yo creo que estamos alejados y no sabemos lo que, lo que nos encontraremos. pero La en el tendencia está clara, ¿eh? Está clara en eso, pero está clara es que sabes qué pasa que yo creo que, que, que el tema de, del 2023, del 2024, 2025 es que muchos de los conceptos se van a unir, ¿no? Sí. Por ejemplo, Business Intelligence, da, gestión de datos, ¿no? Eh, eh, al final, estamos hablando de datos, estamos hablando de que no sólo eh, eh, interpretarán las conversaciones que tú tengas con un chatbot, sino que además, como estás arrastrado en tu móvil, te irás a, hacia la ciudad y harás el mismo recorrido todos los días hay una, hay, hay una revolución en la unión de, de, de, de esto. Y además, se nos viene un reto importantísimo, sobre todo se ha pospuesto al 24, pero que es el cookiesless. O sea, la desaparición de las cookies la Vamos a ponerlo como una tendencia absoluta. Como la segunda. claro O, quizá, o, sí, sí, o lo mezclarías. No, no a ver, tiene, obviamente todos estos puntos tienen eh, eh, están mezclados en algún, en algún aspecto, ¿no? Pero... Pero los que nos dedicamos al marketing tenemos que empezar a pensar que el tema de la privacidad eh, cada vez está más eh, potente. Entonces, empresas como Google, que van a dejar de eh, permitir cookies de terceros, usar, usar cookies de terceros, eh, se va a perder mucha fuerza en ese sentido. Con lo cual, las estrategias tienen que ir eh, diferentes. ¿no? A, ¿Y, cómo, a... ¿Y cómo podemos solventar, ya que estamos en esa segunda tendencia, menos cookies en previsión, ¿Cómo podemos solventar los que nos dedicamos a, a llegar a, a la mente del consumidor, sea una empresa o sea un particular o sea un consumidor, da igual? ¿Cómo podemos hacer, suplir ese remarketing que tanto nos gustaba hacer eh, para llegar al consumidor que ha visitado ciertas páginas si las cookies desaparecen? Bueno, no, no van a desaparecer del todo, pues, todavía no está 100% cien cien claro no van a desaparecer del todo, pero sobre todo tecnología. Empieza a haber otro mundo de tendencias absoluto, eh, que, que se está hablando de nuevos conceptos vale tenemos la tendencia de la inteligencia artificial copies imágenes más información más claro tenemos la tendencia de cookies less nuevos conceptos qué, qué más tendencias no porque el cookies less va va a traer lo que ahora se está llamando mucho eh, marketing mix modeling es decir eh, eh, si ponemos a Gromenauer y queda mejor. <risa> bueno, es que claro, es verdad que en cualquier conversación de marketing sueltas unos palabras, palabras en Click. Cuéntame, cuéntame tremendo. un poco el no, no mix modeling. Bueno, estos son unos conceptos que yo voy, voy leyendo por ahí. Eh, eh, que al final es el marketing mix de toda la vida, okay. pero con, con, con modelado de datos. ¿Vale? vale. Es decir, es decir. Hoy, el mundo del marketing va hacia la recogida masiva de datos en diferentes fuentes, ¿eh? en diferentes fuentes, en diferentes eh, eh, vías, ¿vale? Entonces, y, y, y la unión de todo eso. Entonces, lo que, lo que se está hablando es eh, eh, todas las canales de comunicación que teníamos, todos los touch points con el cliente, todo, todo, todo esto existe recogida de datos, ¿vale? Entonces, están buscando modelos que hagan un marketing mix para definición de, de perfiles. Eh, eh, eh, A buscar patrones y patrones de conducta que. Te lleven a presentarte el producto en el momento. O sea que el más consumidor eh, estamos pillados, ¿eh? El consumidor. Obviamente. Sí. O sea, obviamente. tenemos los patrones hechos. Y si saben que hay un grupo de gente que hace determinado clic ante determinado impacto, hay una máquina detrás y esa ha recogido claro, es el, poner... el big data famoso, ¿eh? sí, sí, o sea, final, sí, o sea, sí. va a ver más ubicación. O sea que al final un marketer vamos a ser maquinitas de programación. Bueno, ¿no? yo creo que obviamente eh, eh, cada vez hay una distinción más, más grande entre. Ese momento creativo que debe existir siempre y que, y que, y que... seguirá sí, sí. persistiendo. Sí, porque yo el Dalí me he metido y hace algunos ñarros. Sea. No, a día de hoy sí, pero estamos hablando de la evolución sí, que creo, está llevando sí, esto, ¿no? A sí, día de sí, hoy sí. nada, lo que pasa es que seguramente dentro de cinco años le dirás quiero una imagen eh, de un barco delante del mar con una familia. Y será perfecta eh, Y será perfecto, y te dará diferentes opciones... Uh -huh. Como hoy en chat GPT, si no te gusta el texto que ha hecho, le dices try again y, right. te, y, te, y te lo, lo presenta. A veces como. sabes que pienso, sobre todo en, en mi área, en B2B, a veces pienso que hay tantos bots. Sí. Sabes que en Twitter hay muchos bots, sí. en LinkedIn hay mucha gente usando automatización a mansalva y de manera descarada, haciendo un spam brutal. Pero al final pienso que acabaremos hablando bot a bot. Y el humano está descansando en la playa o picando piedras. ¿eh? Puede ser, ojo, perfectamente. Entonces ser perfectamente. Es, una, es una idea de. de Pero lo, mira, lo, pues mira, bueno, eh, el OMAS que está ahora con, con la identificación de bots ahí a saco, ¿no? Para cargarse, lo quiero decir. Hablaba mucho, sí. Así. Eh, eh, eh, es, es así. Tenemos tres tendencias, más sí. o menos. El, el, el, el modelado de datos, el tema del cookie -less, menos cookies, menos, menos galletitas. Y el tema de las, de, del primero de todo, que es la inteligencia artificial, chatbot, sí. comunicación. Comunicación entre el consumidor final estamos con bernard vidal eh, experto en business to consumer en b2c y con, con muchos años de experiencia y ceo de borbalán y de business card cuáles serían esas otras tendencias eh, quedaros hasta el final porque hay dos muy buenas cuáles serían esas otras tendencias en tu en tu criterio que aportan eh, una novedad o que aportan eh, lo que va a ser vamos a hablar de 2023 2024 porque efectivamente no son parte de las cerradas mm. bueno hay, hay, hay una muy vinculada. A, a este, a esta, obviamente la segmentación que siempre hablamos, ¿no? Que, que, que llevamos años hablando de ellos, Hay hay un hay una tendencia vinculada a la segmentación que nos está cambiando la forma de trabajar, ¿vale? Y, y que al final tiene que ver con, con tecnología, con inteligencia artificial, todo esto. Y es la aparición de herramientas muy potentes. Por ejemplo, nosotros, obviamente, hemos, pas hemos pasado a hacer una campaña eh, donde usábamos mm, dos, tres banners diferentes a con la definición de los varios personas diferentes pues a lo mejor y más los medios diferentes que que, que, que, que vas a usar estamos haciendo campañas donde a lo mejor una campaña pues tiene del orden de 250 varios diferentes enfocados a diferentes eh, personas muchos recursos con, mucho recurso con mensajes diferentes no pero es que ahora todo se hace mediante inteligencia artificial Entonces, lo último que. que porque esto ya hace, ya hace un par de años que lo estamos usando en cuanto a, eh, digamos, eh, versiones de los mismos banners. Para ¿sabes? poder medir CTRs, los clients. Sí, este pero hablo solamente de diseño. O sea, diseño. De diseño que, que como aquel que dice, eh, son plataformas que de, a partir de una base te genera todos los todos los estos. Bueno, pues yo, ahora, si, yo, si fuera creativo ahora mismo, ahora mismo estaría no, escuchando no, no, lo que dice es este rat, a ver dónde. Pues lo que hemos empezado a usar hace nada sí. es lo mismo orientado a vídeo. Es decir, sobre un vídeo máster eh, eh, eh, y parametrizando, lanzarte todas las versiones de vídeo que, que precises a mí yo caso esto con la inteligencia artificial sabes que a, a, a rebufo de esto están saliendo plataformas que te crean un avatar en vídeo sí, ¿eh? yo, yo, en mi caso en, en, en mis clientes en, nosotros hacemos planes de marketing b2b y orientamos y eso pero hay una cosa que yo siempre les digo que hay que hacer contenido de valor El contenido de valor tiene que ser audiovisual pero en b2b no sé por qué les da mucho corte hablar de casos de éxito de enseñar cómo funciona su servicio su producto y yo creo que ahí va a ser muy importante esa inteligencia artificial, ese, esa creatividad en vídeo creada por un robot, ese, esos avatares creados, para que transmitan la comunicación de una manera en la cual eh, las empresas o los profesionales eh, no se vean implicados y den la cara y den su imagen. Mira, nosotros lo estamos usando. Adiós. Vale. Adiós. Nosotros somos humanos, ¿eh? Quiero decir, no somos inteligentes. No, artificial. pero podría, podría por un precio, y esto te lo digo porque lo estamos usando, ¿vale? Y te voy a decir el nombre de la empresa. Eh, hay dos empresas que nosotros estamos usando. Una, no, una, una es inglesa y está en toda. Bueno, TikTok está lleno de, de, de esto. De hecho, se ha hecho con Messi, por ejemplo. Messi se la ha, ha replicado y nosotros lo estamos usando. Te explicaré. Eh, que se llama Sintesia ¿vale? Sí, sí lo lo Sintesia es brutal, es decir, tiene un catálogo de avatares sí, sí, sí. y tú le pones cualquier texto y te lo, y te lo dice el avatar, ¿vale? Correcto. Porque nosotros lo estamos, a, lo estamos usando, pero es que pero te un, va a hacer... Hay un se nota, ¿eh? Se nota que... Bueno, es... está llegando a un nivel de, de los ves que es de, de, de sintesia hasta ahora es de medio cuerpo para arriba, ¿vale? Eh, eh, eh, se pierde lo mejor. Tú, mejor, tú, ¿no? tú, tú eliges... <risa> pues tú eliges el, el avatar de un, de un catálogo, pero yo puedo hacer por un precio muy razonable, el avatar de, de, de Juanjo. ¿vale? Entonces, uh, y lo más brutal, que esto lo estamos usando mucho, no es, por ejemplo, en Business Cards, estamos haciendo todo y en eh, todas las instrucciones de uso de Business Cards con avatares. Vale. Y en Schoolers estamos haciendo también eh, con, con avatares eh, muchísimas piezas. Vale. Pero lo, lo, lo, lo, lo brutal del tema, además de que yo puedo poner avatares con diferentes tipos de raza y tal, es que puedo hacer que hablen en más de 40 idiomas o acentos. Es decir, y esto nos está pasando a nosotros, eh, cuando nosotros lanzamos un curso en spoolers orientado al mercado español es en español, pero cuando lo orientas al mercado mexicano tienes en, en, en español mexicano. Me imagino grabar un setup, volver a grabarlo claro. todo cuando con una máquina la misma persona te da esa Pero en cero coma sí. segundos. ¿vale? Y luego hay otra empresa muy interesante que se llama Videx, además es una, es una startup de, de, de Valencia, eh, que estamos también colaborando con ellos, unos chavales muy, muy majos y que están trabajando muy bien y, y, y están haciendo cosas muy muy importantes porque en Videx incluso tú puedes eh, la, la traducción te la hace automáticamente ¿vale? usa Dippel, no sé si conocéis la, sí, la de sí, sí, Dippel sí, sí, sí, sí. que para mí es la, el mejor traductor de art art artificial duda. que hay se acerca mucho eh, eh, pues eh, eh, usa como Dippel de base entonces tú, artificial, ¿o tú puedo... digamos, subes un vídeo de instrucciones sobre cómo hacer una campaña en Google Ads y automáticamente te la hace en inglés, en francés, en italiano, en chino y el uh, ruso. traductores también empezar a preocuparos sí, no, no, sí, bueno, de sí, hecho sí. los nuevos Google Pixel están ya ya vienen con una traducción simultánea de serie ¿Sí? el Pixel 7 quiero entender, ya viene con ese con ese aspecto pero aún así es un mundo en el cual en esas, si os fijáis en estas tendencias en B2C es robotización, inteligencia artificial suplantación, avatares menos cookies, hay una transformación brutal yo todo lo que me dicen lo adapto a B2B y te lo compro sí, te lo compro es, totalmente pero luego hay un concepto para mí que está por encima de todo esto y es, y es, y es, y es más, más digamos filosófico, ¿vale? Y es, y es un poco el, el, el, el paso del story me vas a, a canear, por decir Ya, ya me voy, me voy, no, no, me voy. Si vas a soltar un palabra me voy. no. No, no, pero esto es verdad no, que, pero, este pero, es pero, que estamos... yo os, yo os traduciré del de, de <ríe> no. klingon al humano. No, <ríe> no estamos hablando Hablando mucho de eso últimamente, que Suéltame. es el paso del storytelling al story doing. Story doing. Eh, Yo vale. lo he oído, pero vale. explícanos qué es. Yo vale. no sé lo que es, pero... Vale. Obviamente... Es decir, nos hemos tirado muchísimos años las agencias eh, contando Historias. una supuesta historia sí. eh, vinculada a una marca. ¿vale? Que no era verdad, no os lo creáis. creáis. <risa> bueno, <Pero risa> algunos, algunos, de, casos... Vez. algunos casos. Entonces, sí. Hemos pasado a que eh, eh, lo importante es que tú vivas la experiencia de mi marca. ¿No? Entonces tú la vivas, y si te gusta, la transmitas de una forma o de otra, lo que sea, con lo cual ya no es tanto que yo te cuente eh, lo que debería ser transmitir mi marca, sino que tú vivas lo que es mi marca. Vale, vale. Entonces, en Romano Paladín, por ejemplo, si yo estuviera eh, eh, vendiendo vinos, lo que quiero es que, hacer una cata contigo, que los pruebes, que, que, que, que, que yo te traigo. Es una experiencia. Exacto. Exacto. O sea, sí, al final es, es, es el doing, es, es, es una experiencia, ¿no? Entonces, al final bueno, todo, Es una experiencia montada, preparada, pero todo es una experiencia. Claro, ¿vale? es una experiencia para, y sobre todo para que tú, todo aquello... Yo siempre digo esto, ¿no? Que el, que el, que el PowerPoint lo soporta todo. Es decir, si el PowerPoint... Y, y, el, poner, y el Excel. especialmente <risa> puedo poner todo. Y el Excel. Vale, fantástico. Pero vívelo... Y dime si es verdad, ¿todavía existe el PowerPoint? Mucho, mucho, Virgeno, sí. mucho. Si me escucha me va a poner una vacuna. Mucho, mucho, mucho. Bueno, eh, eh, nosotros ya todo es Google, ¿no? Claro, sí, caso también para mí Nuestro es es, o sea, eh, que, es todo en Google, pero son, son diferentes sí. opciones que hay. Pero eso sí que bueno. es importante en cuanto al planteamiento. de, de, de. Y hay otro también concepto. Vale. Esa es otra tendencia más. El story sí. doing es una tendencia también a la. Sí, Llevamos así. ya. Tendríamos que haber empezado de... por ahí, porque para mí. No, no, no, para no mí son El, dos, el son orden dos... de los sí, factores no. Sí, nos pero altera, para mí son no dos tendencias. Son dos tendencias que a nosotros, por ejemplo, como agencia nos ha hecho replantear muchísimas cosas ¿eh? ¿Lo otro? El, el cambio que viene es revolucionario realmente. en dos sí, años sí, o tres, total. el marketing y la policía no la conocen, ni la madre que lo parió sí. y no sabrás si estás escuchando algo que ha montado un robot, no sabrás si al final la persuasión te viene dada por una inteligencia artificial y yo creo que aunque esto es un canal de B2B, eh, en B2C todo lo que está diciendo Bernard Vidal experto en B2C, es totalmente sí, aplicable. Sí, pero yo te digo, al final cada experto tiene su... No, no, no, no de momento es que a mí me encantaría poder coger al presidente de una empresa y hacerlo hablar a través de un avatar, porque es imposible de que ese señor tenga tiempo para contar lo que yo quiero que cuente a sus clientes. Lo hará, ¿eh? Y lo, lo, de, lo, no tendrá, lo que hacer, y tendrá que hacer. Y que hacerlo el robotito. robotito. Y lo hará no, más eh, en un holograma. Sí sí, sí, sí, sí. Pero bueno, te digo, más hay, tendencias. Hay, hay dos, o sea, para mí hay dos conceptos que, que, que hoy por hoy las agencias en general o las empresas que hacen eh, marketing a, a, a cliente final tienen que tener muy, muy claro. Una, este es el, el paso que estoy haciendo, que ya hemos dicho. Y la segunda, es muy similar a cuando nosotros empezábamos a hacer webs. Cuando nosotros empezábamos a hacer webs, tú diseñabas la web para desktop, lo llamamos ordenador, ¿vale? Y luego, y, y luego empezamos a hacer la versión móvil. Llegó un momento que le llamábamos el, mo, mo, mobile first. Es decir, primero diseña el móvil porque el 80% de las visitas vienen por móvil. Sí y llévalo a, al ordenador. Y esto ya hace años Ya son 70-30, yo creo. Bueno, ¿no? pues ahora para mí, para mí, el nuevo concepto que, que, que voy escuchando y que realmente lo estoy asimilando y estamos eh, eh, teniendo muy en cuenta, es el social first. Social o sea, first. Las, las campañas, hoy por hoy, o cualquier estrategia de marketing, y esto seguramente vale también para B2B, eh, eh, Primero piensa en cómo va a tener presencia esto en, en medios sociales. Hablamos de formato vertical, hablamos de ha, hablamos, rapidez, de, de, vertical, de, hablamos de, de, de 40 segundos y son 30 mejor, corte, de, de shorts, de De diferentes formas de cómo voy a interactuar con el cliente en, en, en, en social. Y a partir de ese pensamiento de cómo lo voy a hacer en social, llevo una estrategia más unidireccional, más Google Ads, más lo que sea. Pero el, el, el concepto de que de que todas, eh, eh, eh, bueno, ya no, no las nuevas generaciones, nosotros mismos, donde estamos en el móvil y donde nos enteramos en el LinkedIn. Eh, eh, eh, eh, bueno, en, eh, en, realmente en Instagram, aquí es un concepto que imagino que en B2B existe. Hay un vídeo que tenemos hecho de tendencias en B2B que es lo mismo, que es la multicanalidad y la sí. trazabilidad del cliente me imagino que en B2C funciona sí, igual absolutamente, o sea, el cliente ¿eh? te ve en TikTok, acaba viéndote al cabo de un mes en buscando una búsqueda en Google Ads dentro de tres meses quizás en si Instagram te vuelve a ver luego mira el periódico y te ve en un Google Display al final te acaba comprando porque ha pasado por múltiples canales eso sigue sí estando en tendencia esto vuelve a ser el marketing mix modeling que decíamos antes es decir, no no, no solo el último last click es el que no. el que te compra sino es todo el proceso que ha habido antes Lo vamos sea, que que a modelos los... de medición vale, de que te dirá todo. por dónde te entran Efectivamente, vale, e -e -e a modelos de medición. De to... de... De... De... De... De... Pero, pero sí que es muy importante eh, hoy en día plantear las campañas, las marcas. Eh, la, la, la... Sigue sí siendo igual de importante la, la, la importancia de la marca, pero desde un concepto muy social. Es decir, ¿dónde vas a tener más presencia? Es en el mundo social. Por lo tanto, tu estrategia tiene que tener un primer enfoque social. Y con mucho contenido. Muchísimo. Bueno, claro, es que la base del de, de socialismo. De es que, aquí hay un problema, hay un gap que yo siempre cuento a, a, a menudo. Y es que a veces el contenido e, e necesario para llegar a hacer esto bien es tanto que muchas empresas no se lo pueden permitir. Totalmente de acuerdo. Es, es así, por eso salen herramientas, volvemos bueno, a lo mismo, inteligencia artificial, que puedes generar contenido eh, de una forma mucho más fácil. Es verdad que detrás siempre tiene que haber o bien esa cabeza pensante del contenido que aporta valor o bien que son nuevos puestos de trabajo que dicen que va a haber esa persona que puede que tiene criterio para determinar si aquello que le ha generado una inteligencia artificial realmente tiene valor o no valor es decir, puede ser Puedes tener mucha ayuda de una inteligencia artificial Pero al final el criterio lo tendrás que poner tú entonces pues ¿Qué, ¿Qué otras dos tres tendencias eh, Marcarían este próximo año O este año 2023? Bueno, yo, yo eh, eh, Ahí ya entro en, en, en Un pensamiento más clásico ¿vale? Voy a decir En B2B y en B2C Lo importante es vender Vale. Lo, importante, Always be closing. Efectivamente, lo importante es vender por lo tanto uh, es muy importante conocer el, el, eh, tu consumidor, eh, saber dónde se mueve en qué sitio está, en qué momento eh, eh, le tengo que, que poner delante tu producto y lo más importante eh, tener una, una marca fuerte tener una marca eh, clara, tener una, una, una, un propósito definido, una diferenciación. Nosotros eh, eh, nos enfocamos muchísimo en tener la, marca clara, ¿no? en tener bueno, la es, marca clara. Esto, que tú eres perro viejo, como yo mismo, eh, no es nuevo, pero muchos marketers lo están descubriendo ahora. Realmente Ogilvy ya dijo, allá por los años 70, que la creatividad sin venta no sirve para nada. Sí, efectivamente. Sí. Y, y, y lo dijo. Entonces, bueno es que y es, es así, así realmente. Sí, sí, lo que pasa sí. es que se ha desvirtuado y hay mucho marketer que se dedica a hacer un poco más más actividad sino un objetivo claro y hay que estar porque hay que estar y hay que estar en todos los canales porque hay que estar cuando el objetivo es siempre una venta. Claro, es que es que yo ahí siempre lo hemos hablado porque además yo creo que los dos venimos de ventas sí, no de marketing. La misma escuela, más la misma escuela. Pero para mí lo más importante es o sea, ¿qué se trata? Para mí la, la, la, lo realmente importante es construir la marca a partir de la acción táctica. Exactamente. Es decir, lo importante es de, a partir de una acción táctica o de diferentes acciones tácticas, con lo cual, acciones orientadas a la venta, construir la marca. Porque creo que solo empresas con presupuestos altísimos se pues pueden se puede permitir un unas estrategias potentes de branding. ¿Vale? Pues, pues, eh, eh, eh, en cambio nosotros el enfoque siempre es muy aterrizado muy eh, obviamente eh, bueno marketing mix volvemos a lo mismo que son conceptos es que son conceptos de toda la vida del marketing que Pero se están revisionando sí, sí, que se están revisionando porque el mundo eh, ha cambiado no es, es, volvemos a lo de story storytelling story, story, son conceptos de toda la vida lo que pasa es que ya no te sirve ese concepto bueno, como... Perdón que interrumpa. Pues, ¿Ah, sí, Perdón por la interrupción, era el de Amazon, que nos traía un nuevo micro. Eh, entonces hablábamos de, de... No, simplemente era un tema de que estábamos diciendo que, que, que al final hay muchos conceptos del marketing tradicional que están actualizados en el, en el día de hoy, eh, por un lado. Y segundo, que yo creo que por eso muchas veces hay ese, ese gap entre el departamento de ventas y el departamento de marketing, ¿no? Es decir... Yo creo que, que, que, que es muy importante um, que es lo mismo, sí. que marketing son ventas. Efectivamente. Bien. Tener claro que que lo que, el objetivo es vender, ¿no? Tal cual. Entonces, yo, yo siempre eh, digo que hay um, tres cosas importantes en la empresa. Vender, vender y vender. Sí. Always be closing, tal cual. Ni más ni menos. ¿Qué otras tendencias, Bernat, eh, uh, delimitas como importantes? No vamos a hablar concretamente de si un canal más o un canal menos, esto lo dirá un poco el devenir, pero ¿qué, ¿dónde pondrías foco a nivel estratégico en las tendencias que vienen en el próximo marketing en los próximos años? Bueno, no, hay, un, hay un componente un poco de herramienta que es importante tener en cuenta todos, que es el paso de Google Analytics a GA4, es decir, que es un cambio que, que, que está ahí aquí y que todas las empresas tienen que hacer la migración, es fácil, pero es importante hacer la migración. Y entonces, yo todavía no me he metido mucho en G4, pero parece ser que eh, las mejoras son sustanciales, son, son sustanciales y, y, y, y, y, y dentro de ese... Mundo de análisis de, de, de datos que es importante. Obviamente, Google sigue marcando el, el paso a piñón. ¿no? Totalmente. Es esta a través de Google, bueno, a través de bueno, YouTube, a través de bueno, analítica. Yo creo, que, yo creo que nos encontramos ante un gran reto eh, desde la aparición de, de chat. Ya veremos la evolución. Yo lo llevo de buscador. ¿eh? Yo lo llevo de buscador. O sea, yo llevo un acceso directo en, en pantalla de inicio del móvil. De, de, de, de chat. Y, y muchas y muchas veces cosas según lo que busque me voy directamente al chat vale entonces eh, una pregunta así un poco de neofito en este tema concreto el chat GPT bebe de Google no el chat GPT ¿La información la saca de algún lado no sé, ¿no? o, no o, sé, o la crea no, no. La de hecho chat. de hecho te dice muchas veces te contesta yo no soy según que le preguntes no, no, no voy a internet a buscarlo, por lo tanto no me preguntes según qué. Vale. ¿Vale? Entonces, eh, eh, supongo que es un poco un misterio por dónde por no top. lo que Yo sí, creo que es como en las cajas aquellas, debe haber un sí, bueno, pero, una persona de Pero quién conoce el de Google también. Efectivamente. Sí, pero si hablásemos de tendencias a más largo tiempo, ¿sabes que se empieza a hablar de que eh, las webs van. Puede ser que desaparezcan, es decir, que nos encontremos hasta un. Eh, nos encontremos delante de, de un cambio de paradigma realmente importante. Decir, ¿Hablas de metaverso? No sé si metaverso, pero. pero ¿por, ¿Por qué voy a ir yo a buscar una web X de una marca si un único canal tipo un, un chat o, o, o, o, un, o un Alexa o lo que sea me va a dar la información que yo necesito? ¿Me explico? Vale. O ya me va, o sea, estamos entrando en nuevos modelos. Obviamente, por ejemplo, es como si hablamos de metaverso, ¿no? Metaverso. Que ser otra tendencia, sí. Seguramente. Claro, no, claro, nos estamos yendo a tendencias no 2023, sino seguramente uh -huh. más allá, ¿no? Pero el metaverso, para mí, no he entendido como lo que teníamos en mente del de metaverso, de, de, un, de un mega videojuego donde vayamos, yo creo que innegablemente vamos hacia... Algo tipo gafas o algo tipo X, ¿vale? Que nos dé información, como ahora es el móvil, eh, eh, sobre las cosas. Entonces, yo podré estar mirándote a ti y saber qué te ha costado la, la camisa y, y, y, y, y, y los pantalones. Entonces, vas a una integración, yo creo que vamos a hacer una integración del mundo real con el mundo digital. ¿vale? No hace nada, aunque lo de las gafas lo intentó Google, acuérdate. Sí. No hace nada, ahora mismo ya hay unas gafas ray que hacen fotos sí. y no sé qué. Yo creo que también va a ir por ahí. Sí. Lo, lo veremos en un año, en dos, en tres kilos así. Sí, o sea, o sea lo, que, lo que está claro, yo creo que igual que la inteligencia artificial, yo estoy usando mucha inteligencia artificial a, día a día, bueno, Netflix te sugiere lo que ver por inteligencia artificial, sí. obviamente, pero um, igual que la inteligencia artificial que estamos usando realmente está basada en herramientas, yo creo que ese mundo eh, eh, eh, metaversifo que decimos o lo que sea, va hacia herramientas de ayuda, es decir, tú imagínate que ahora tú tienes tu pantalla en el ordenador y estás viendo una pantalla así y en cambio te pones las gafas, puedes tener todo un espacio de pantallas, que seguirás trabajando con pantallas, y seguirás sí. trabajando con un teclado sí. y con un ratón, pero te moverás entre una parte de aquí, un, una imagen enorme, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que vamos hacia... Eh, y en eh, ese mundo virtual es donde vamos a pillar al consumidor. Efectivamente, claro. Y ahí ya habrá nuevos soportes. <coughs> totalmente. Habrá nuevas maneras de verla. Eh, la, to, la, ver to, totalmente, o sea que... Eh, eh, pero el son... concepto de saber qué necesita el consumidor, qué estrategia seguir, qué contenido dar... El concepto de largo plazo, el concepto de reactivar al consumidor, el concepto de fidelizar, siguen siendo conceptos de marketing. Absolutamente. Es vale. que yo creo que todos los conceptos de marketing tradicional son, no han cambiado. Hay cuatro Ps igual, el producto es importante. Son, iguales, son, son vigentes. El problema es que, claro, el placement de la P. ¿Dónde lo metemos? Que ¿En una gafa. mesa? ¿O en una gafa? ¿O en un o en o el post, chat, GPT, o el chat GPT? Pagando eh, a la inteligencia que me eh, Efectivamente. Entonces, eh, eh, eh, ¿podría en llegar que al chat te... GPT, que al final no deja de ser un conglomerado de empresas o tal. Le bueno, es Elon Musk. Es Elon Musk que le digamos, eh, oye, fuerza, que por favor, cuando alguien busca LinkedIn, que busca B2B Pro, Juan wall y lo dices así, tan pacho, y yo pago el Elon Musk, y salgo ahí que la inteligencia artificial me dice, oye, pues el mejor en... Sí. Podría funcionar Todavía, también. Podría es un funcionar. mundo en el cual Efectivamente, eh, podríamos perfectamente... Todo no tiene... A, eh, a ver, yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Soy muy, Ahora muy, lo cubramos, pero... Soy ahí... muy partidario de todas estas evoluciones, pero eh, hace dos semanas, cuando salió esto... Eh, Da miedo. Es decir, estamos llegando a un nivel de, de, de eso, en manos de quien está. Claro, de posibilidad, de posibilidad de. de, de Suplantar. No, de posibilidad de, de influir sobre tu forma de pensar. De manera automática. De manera mucho automática. mejor que un humano. Nosotros de los humanos no podemos saber los tú pues, Tú puedes hacerle consultas políticas. Puedes hacerle. Consultas. Da mucho miedo, sí. Claro. Entonces. Uh, uh, uh, o sea, no digo políticas, porque no, no, quejamos, no lo he probado no he hecho consultas políticas pero, pero si tú le pides una opinión te la da sobre lo que sea entonces, uh, o, o por lo menos sobre muchas cosas, entonces al final es como escuchar un canal, una, una emisora de radio u otra ah, si tú... a ver si es inteligente más allá de Podemos a ver qué dice <risa> claro, <Perdón. risa> entonces, claro, si tú si escuchas solo una, una emisora de radio bueno, el caso de, de, de, de Cambridge Analytica, todos estos casos, que, que ya, no, ya, ya sí, los sí. vemos antiguos. Ya son antiguos, efectivamente. Ya son antiguos, ya son antiguos. ¿No? A día de hoy, ¿en qué momento estamos en todo esto? ¿no? Entonces, yo creo que... que hay un que, precipicio. En estas tendencias, en B2C, <risas> sí hay un precipicio. Bueno, yo creo que como todo y en la vida, como seguramente cuando salió el televisor... Cuando sale la radio, cuando el teléfono, siempre hay una parte buena y una parte o sea, mala. Hay cosas, por ejemplo, que estaban en tendencia hace años, que siempre han estado en tendencia. La realidad aumentada va a ser tendencia, año siguiente. La realidad aumentada sí. va a ser en tendencia, sí. siguiente año. La realidad aumentada en tendencia. <risa> Algún día llegará, ¿eh? Que yo, podamos tener no, bueno, el y tal, sí. pero hay cosas que pueden ver, tardar te, un poco más. Totalmente. Tardar, o sea, la, seguramente la tecnología no... No, no está acorde a mí, quiero decir... Hay barreras, hay barreras eh, tecnológicas, hay barreras económicas, eh, eh, fíjate nosotros... Y sociológicas. Cuento, cuento una un anécdota muy, muy interesante, es cuando nosotros creamos en enero del 2020 las business cards con un código QR, enero del 2020, porque nos pide un cliente para sustituir las tarjetas de visita, uh, y las lleva una empresa determinada a Fitur a la feria turística más importante de España. 120 personas con las tarjetas de visita. Aquel, en aquel enero todo el mundo alucinó con esto, pero la realidad es que prácticamente nadie sabía leer un QR. Uh -huh. Prácticamente nadie sabía leer un QR. Ha habido una revolución y ahora llega tipo, marzo. Vive de... llega marzo Llega la pandemia, de... ¡pum! y a todo Todos el mundo... Todos con este modelo de negocio en la cresta de... Efectivamente, entonces, de repente, todo el mundo, obviamente, ahora, sale a leer un QR y han salido mil plataformas al uso. Entonces, quiero es? decir, estamos en... Un mundo evolutivo, demasiado rápido. Estamos en un mundo evolutivo y, sobre todo, uh, uh, yo creo que en esto de, de, de realidad aumentada y todo esto, eh, volvemos a lo mismo. No, se, no creo que a corto plazo se use como pensado se utilizar a usar, pero seguramente habrá elementos de la realidad aumentada que se integrarán con determinadas cosas que harán que <coughs> lo uses, sobre todo yo lo veo, casi todo esto, efectos prácticos, como herramientas, herramientas que vamos a usar en nuestro día a día, Podríamos hablar un montón de tiempo porque Bernat es una fuente de, de conocimiento, de experiencia. Además estamos en un chester de cuero, lo cual todavía queda más sin. Más, más Yo no soy Cristo Mejido, soy Juan Jovengual, Bernat Vidal y hablamos de marketing coloquialmente y de manera amistosa y de, de manera un poco eh, para, que, para ver un poco las tendencias que hemos visto. ¿Qué otras dos o tres cosas has visto que te ha llamado la atención de lo que tú preves No es una bola de cristal, pero es lo que vemos no sé qué decirte más ¿eh? o sea y estamos preparados para ese cambio las empresas ah, para llegar a los consumidores que... los consumidores para aceptar ese, ese, ese nuevo cambio sí, supongo o sea, que sí no yo creo yo creo que es un o sea Obviamente, siempre están los avanzados. paradigma, Siempre están los avanzados que van abriendo el, el camino. Cuidado, los, que hay muchos avanzados que se han pegado lo, la exacto, torta. Los que grande. se han <risas> pegado la torta. Sí, sí, eh, sí. Los que nos hemos pegado la torta. Todos pero hemos pegado Pero lo que te des importar con la, con la de espada adelante y luego mirar atrás a ver si sí, alguien no, no, Pero, pero, es, pero es, un, es un tema de, de, de ida para adelante y vuelta para atrás. Es decir, sí. hay muchas cosas, lo que tú decías. Hay cosas que se prueban, no funcionan. Y, y, y, y lo importante es, es, es, es lo que hablábamos antes también. No, no antes de empezar la, la, la charla, de, de los jóvenes, ¿no? O sea, son, son cambios de tendencia. ¿cómo, a ¿Cómo va a trabajar una persona de 20 años en la misma empresa? Todo esto está cambiando, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que es un tema de adaptación, de que, mmm, como aquel que dice, el mercado va a asumir aquellas herramientas, aquellas eh, que... que, que la, utilitan... la, eh, al principio de esta conversación te he preguntado <coughs> cuánto tiempo llevabas en esto del marketing y la publicidad y llevas un porrón. Eh, sabemos que tienes la, la cabeza bien amueblada, pero eh, ¿realmente crees que el cambio tan permanente que estamos, tan permanente que estamos viviendo ahora nos permite asentar algo. Nosotros que hemos vivido con bueno, el tiempo es... donde había cuatro canales y las, las cosas <risa> se repetían habitualmente y había poca, es poca que el innovación. Gran reto, es el, es, para mí el gran reto, el gran reto, ¿verdad? El gran reto es, es eh, estar al día de, de, a la velocidad que, que esto basta. Eh, tú y yo somos personas muy inquietas, que nos encanta este mundo y aún así, según qué cosas, Tú me hablarás de algo que yo no he oído hablar y yo sí, sí, sí, de algo sí, que sí, tú no sí. oído hablar sí. y estamos muy muy metidos pero uh, porque un poco nuestra misión yo siempre lo, lo digo al, aquí en el equipo y es nuestra misión es estar delante es decir eh, TikTok no sé qué pues hay que conocer, TikTok. conocer TikTok no sé, papá, papá después ya veremos si, si... hablaría vosotros día de <coughs> la entendido ¿eh? sí sí, sí. Si entramos o no entramos no sí. pero pero si, si seguramente si hubiéramos hecho esta esta charla hace un año, pues hubiéramos hablado de TikTok como tendencia. Seguramente. Sigue siéndolo a lo mejor, pero... Mañana peta, porque es chino, ya sabía claro. los datos, lo, lo, Sigue lo, no hay mucha amigabilidad entre los Estados Unidos y China, ni va a verla sí. Y yo creo que TikTok tiene un futuro negro. pero Yo creo que cuando hablas de tendencias, eh, cuando, cuando tienes una conversación de tendencias... Hay que asumir el riesgo de hay que equivocarse. Hombre, claro. Es, decir, es fácil tirar un dado, ¿eh? Efectivamente. <risa> tira una <risa> moneda y la tendencia claro, va a ser... Tira. A partir de ahora todo el mundo en línea estamos en una batalla. Estás, no, estás viendo lo que está despuntando, que se puede... La como decíamos antes, puede consolidarse o no. Sí, sí. sí. Entonces, puede que mucha de esta conversación dentro de un año la Pero veamos. Bueno, vamos a ver. Y, y, claro. y, y, y, y o sea que todo lo que hemos dicho... <risa> spoiler, bueno, disclaimer, mejor dicho, no hagáis caso... Puede ser que sí, es que nosotros hablamos de marketing cuántico, que es, <risa> es y no es a la vez. <risa> <Con> lo cual, <risa> lo que sí os prometo es <risa> que me <risa> <que risa> encantaría que Bernard nos viniera a contar esas novedades en este canal, tanto si lo escuchas en podcast como si lo estás viendo en cualquiera de los canales, YouTube y qué sé yo, los que está, los que donde estamos colgando esta información. Bernard Vidal es experto en marketing eh, desde hace muchísimos años, tiene la cabeza bien abulada, es CEO de Borbalán, de Business Card y de otras empresas. Y eh, espero y deseo que vuelva otra vez aquí a hablar de B2C, que es un área que él, personalmente y como equipo que tiene también controla perfectamente. Bernat, mil gracias. Gracias a ti. Y esperemos que no nos traigas un avatar, que vengas tú personalmente <risas> hasta Chester de Cuero, donde hablaremos de Marketing B2C. Estaré encantado. Gracias.